ODS-1, fin de la pobreza. Porque más de 700 millones de personas todavía viven en la pobreza extrema. ODS-2, hambre cero. Porque un tercio de los alimentos del mundo se desperdicia, mientras 821 millones de personas están desnutridas. ODS-3, salud y bienestar. Porque gracias a las vacunas, las muertes por sarampión se redujeron un 80% entre 2000 y 2017. 4 Educación de calidad, universal, gratuita y segura. Porque 617 si millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo carecen de competencias básicas en matemáticas y lengua. De desarrollo sostenible número 5. Igualdad de género. Porque una de cada tres mujeres sufre o ha sufrido violencia física y verbal. ODS 6. Agua limpia y saneamiento. ...porque la falta de agua afecta al 40% de la población mundial. Objetivo de Desarrollo Sostenible 7... ...energía asequible y no contaminante. Porque 3.000 millones de personas no tienen acceso a tecnología... ...ni combustibles limpios para cocinar. ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico... ...porque una quinta parte de toda la población joven... ...no tiene las oportunidades para estudiar y trabajar. ODS 9, industrias, innovación e infraestructuras... Porque muchos países en desarrollo todavía no cuentan con agua, sanamiento, electricidad y carreteras. ODS 10. Reducción de las desigualdades. Porque el 40% más pobre de la población mundial recibe menos del 25% de los ingresos mundiales. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Porque 9 de cada 10 personas que viven en ciudades respiran aires contaminados. ODS número 12. Producción y consumo responsable Porque en el 2050 necesitaríamos el equivalente a casi tres planetas para mantener nuestro estilo de vida actual Objetivo número 13 Acción por el clima Porque las emisiones de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990 ODS 14 Vida submarina porque más de 3.000 millones de personas en el mundo dependen de la biodiversidad marina y costera para poder sobrevivir. Vida de ecosistemas terrestres. Porque los bosques albergan más del 80% de las especies de animales, insectos y plantas del planeta. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Porque todavía en el año 2018 el número de personas que se encontraba huyendo de guerras, persecuciones y conflictos fue de más de 70 millones. ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Porque lograr los ODS podría generar oportunidades de mercado por valor de 12 billones de dólares, además de crear 380 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030.